Hola, mi nombre es Raúl y hoy en iPhone Digital vamos a explicaros cómo poner cursiva, eh, negrita y tachado cuando escribimos en WhatsApp. Seguro que vais a dejar alucinados a vuestros amigos. Vale, pues por ejemplo, vamos a preguntarle a Héctor cómo está hoy y para ello vamos a ponerlo en negrita. ¿Vale? Entonces, para ponerlo en negrita tenemos que usar... Asterisco, como estáis viendo aquí, al principio y al final de la palabra o palabras que queremos poner en negrita. Vale, pues ahora mismo, por ejemplo, en teoría estas tendrá que estar en negrita. Le damos a enviar y aparece en negrita. Si queremos, por ejemplo, ponerlo en cursiva, tenemos que usar guión bajo. Vamos a ver cómo se hace. Espero que... Le guión bajo. Y vamos a poner más de, más de una, una palabra para que veáis que funciona. Espero que estéis muy bien. Y luego, por ejemplo, para hacer alguna broma o si queréis destacar algo en un texto y lo queréis tachar... Eh, tenemos que hacer lo mismo usando el símbolo que tiene la ñ arriba. Ahora mismo lo vamos a ver en pantalla. Por ejemplo, yo estoy de... De lujo. Bueno, y vamos a ponerle bien y a ver cómo queda. ¿Ves? Pues ahora mismo acá ya sabes cómo poner en negrita, cómo poner cursiva o cómo tachar textos en WhatsApp. Espero que te haya gustado, que te suscribas al canal y que le des al like al vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima en iPhone Digital.